No importa que si él se despierta, el mundo se sumergirá en un infierno de locura y muerte. O que una estatua de este ser genere pesadillas inimaginables. No importa el formato ni el setting. Lovecraft siempre nos va a dar un mundo de error cósmico para jugar. Como siempre, sumate a los aventureros de la taberna de error. Suscribiéndote vas a poder ver todos nuestros videos y contenido de YouTube gratis. Esta es una oferta por tiempo limitado. Tulu Dark es un sistema pequeño y rápido para jugar partidas de investigación y locura. Es bien simple, pero las reglas son muy interesantes. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestro investigador. Y hay que hacer algunas cosas. Hay que ponerle nombre, crear una descripción y elegir una ocupación. Eso es todo. No hay hoja de personaje. Lo único que vamos a tener es nuestro dado de locura. Uno de los pilares de este género es la cordura. Y en este juego todos empiezan con uno. Para llevar el rastro, lo único que tienen que hacer es poner el dado de locura enfrente a ellos, indicando el número que tienen. Ahora, para tomar acciones, el personaje va a poder tirar hasta 3 de 6, cada uno por razones diferentes. Si estás intentando hacer algo que pueda hacer un humano común y corriente, tiras un de 6. Además, si eso que querés hacer es algo en lo que tu personaje tiene conocimiento, agregás un de 6 más. Y por último, podés agregar tu dado de locura. Este dado es particular. Te va a permitir hacer cosas interesantes, pero con el riesgo de perder un poco de tu mente. Cada vez que tienes el dado de locura, si el resultado es mayor a tu locura actual, la incrementas en uno así hasta llegar al máximo de 6 La idea de las tiradas es que el número más alto de los dados va a indicar que también te va Con un 1 tenés un éxito pero seguro te va a generar problemas y con un 6 te sale todo bien Una de las reglas que más me gusta es la posibilidad de fallar y es así Si vos haces algo y alguien en la mesa considera que es mejor que tu personaje falle tiene que describir cómo va a ser ese fallo y hacer una tirada enfrentada contra la tuya Si saca más que vos, tu personaje falla de esa manera también podés repetir tiradas Si usaste tu dado de locura, podés agarrar todos los dados y tirarlos de nuevo Si no lo usaste, podés agarrar tu dado de locura y tirar todos los dados de nuevo Ahora, si cuando repetís la tirada, tu dado de locura es el número mayor de todos los otros dados Tenés que hacer una tirada de locura más a ver si sube o no Hay otros modificadores a las tiradas como ayudar o competir que son similares O se agrega algún dado o el que más sacó gana Pero lo importante acá es la interacción con la locura a veces, el peso de los conocimientos es demasiado para la frágil y primitiva mente humana y ésta decide detener todo. Cuando llegues a 5 de locura, podés intentar tomar acciones como quemar libros prohibidos o detener rituales para intentar reducir tu locura. Cuando lo hagas, vas a tirar un dado. Si ese dado es menor a tu locura, vas a reducirla en un punto. Y al llegar a 6, sucede algo muy conocido en el género, tu personaje se vuelve loco. Sin televisión y sin cerveza, pero pierde la cabeza no, ya no estoy tan animado Vos decidís cómo lo hace y cómo va a reaccionar a las verdades ocultas y seres de otras dimensiones Pero no vas a poder seguir jugando con él Así que créate otro y sigue jugando El manual tiene una sección de aclaraciones excelente Que recomiendo leer entera El primer consejo que da Explica uno de los conceptos básicos del horror cósmico Y es el siguiente Cuando te enfrentes a una criatura extraña Tenés dos opciones Correr o esconderte Cualquier otra acción termina en que tu personaje muere Porque es un simple mortal Enfrentándose a alienígenas super extraños Telo Dark es un excelente sistema pequeño Para tener una tarde de horror, locura y alienígenas Vamos a continuar con el horror Pero este va a ser diferente En lugar de intentar revelar el misterio De tener ritual y salvar el mundo Vamos a sobrevivir en el siguiente juego ellos llegaron y lo destruyeron todo. Allá afuera hay algo que está consumiendo al mundo sin parar. Y el grupo de supervivientes tiene que aguantar lo que más pueda. Porque ellos son los que quedan. Nosotros los que quedamos es un juego de horror y supervivencia en el cual el mundo fue destruido por una entidad desconocida. Y lo primero que hay que hacer es decidir qué fue lo que destruyó al mundo. El GM tiene que describir esta cosa. En el manual hay una lista que te va a ayudar a hacerlo. Te va a pedir un olor, cómo se ve, cómo se siente y un sonido. Luego empieza la partida en el cuartel de los jugadores siendo destruido por esta criatura y ellos escapando para jugar no se necesitan dados se necesita un mazo de cartas de póker pero las españolas también sirven la creación de personaje es bien simple hay que decidir una sola cosa los cuatro tipos de personalidad son trébol o basto Bruto y directo Picas o espada Rápido y astuto Corazones o copa, Considerado y sabio Diamantes o oro Inteligente y extraño Cada jugador empieza con 5 cartas y el mazo se lo queda el GM Cuando alguno de los jugadores intenta una acción, el GM lo primero que tiene que hacer es poner una dificultad basada en los números de las cartas, es decir, del AS al 12 Supongamos que los jugadores quieren escapar de un monstruo que caza a cualquiera que hace ruido Correr por el bosque es difícil, pero no tanto, así que la dificultad que pone el GM es 6. Entonces, da vuelta a la carta de arriba del mazo y revela un 7. Debido a que la carta revelada es mayor que la dificultad, los jugadores tuvieron éxito. Ahora, si en vez de un 7 el GM hubiera sacado un 4, los personajes hubieran fallado. Pero eso no es todo. Los jugadores pueden influenciar la carta revelada con las que tienen ellos, con filos o secretos. Los filos son cartas que vos pones sobre la mesa boca arriba, y cuando el GM revela su carta, si la carta de él es del mismo palo que la tuya podés elegir que la dificultad se calcule usando tu filo Si lo haces, pones boca abajo tu filo y no lo podés volver a usar hasta que uses un secreto Los secretos, por otro lado, son cartas que vos te quedas en la mano Cuando el GM revela la carta podés mostrar tu secreto, decir que lo vas a usar y sumarle cualquier número que tenga tu secreto a la carta del GM Pero eso no es todo El jugador a tu derecha determina ¿Qué secreto reveló tu personaje? Y el jugador a tu izquierda va a agregarle algo más Como imaginarán, es un juego bastante letal Si alguno de los personajes está en peligro, el GM va a revelar una carta de dificultad Y si el personaje falla, descarta uno de sus filos Si se queda sin filos, el GM va a revelar la carta de arriba del paso Y si el palo de esa carta es el mismo que el de la personalidad del jugador Toma esa carta como un filo y lo deja ahí. Ahora, si por cualquier razón el personaje se queda sin filos ¿Es capturado? ¿Es atrapado? ¿Muere? ¿O algo peor? Por último, cuando los jugadores consigan algo útil, como herramientas o armas, el GM les puede dar más cartas Pero, en el momento que se termine el mazo, ya no hay esperanza Los jugadores no van a poder impactar más el juego y eventualmente van a morir La pregunta del día para ustedes es ¿Qué les parecieron estos sistemas? ¿Jugaron algún sistema sin dados? Yo jugué, creo que era el sistema de Dread, en el que en vez de dados o cartas para tomar decisiones los personajes juegan al shenga. Cuando tomes una acción, tenés que sacar una barrita de shenga y ponerla arriba del todo. Y así hasta que se caiga. Hay mecánicas para esto, ya vamos a hablar de ese juego, pero la, la sesión estuvo buenísima de era medio en el espacio. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también lo van a decir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video.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 <risa> sí, sí, sí, sí, sí está re bueno, porque realmente sentís la tensión de fallar, porque no solo digamos eh, vos no querés que falle tu personaje, porque de eso se trata, ¿no? Sino que en el momento que vos tirás toda la pila y la gente quiere decir cuando vos es el boludo que tiene que volver a armar No <risa> Sí, es una re excusa para jugar a shenga. Es la razón por la cual shenga puede llegar a ser divertido, de hecho. es divertido. No, no, no lo es.